Ya yo, para entrevistas entrevista, como dicen que yo cojo, ahora es que yo quiero que vengan a traerme dinero. Porque ahora sí voy a coger dinero. Cada quien quiere una entrevista que me traiga cinco mil. Dándole seguimiento a aquel caso tan mencionado del abusador de Baní, Alexis Villalona, a raíz de la situación de un accidente que ocurrió con la señora Santa Arias. Una situación que se hizo viral se dio a conocer en todas las redes sociales. El caso provocó que hasta este señor Alexis Villalona tuvo que emprender la huida por unos días. La Policía Nacional, los organismos de seguridad, estuvieron dándole seguimiento al Ministerio Público hasta poder dar con la captura del señor Alexis Villalona. Luego de Alexis ser presentado ante la acción de la justicia que tenía previsto conocerse la medida de coerción, Santa Aria dice que desestimaba la acusación en contra de Alexis Villalona por un supuesto acuerdo que se hubiese llevado a cabo. Acuerdo que muchas personas en las redes sociales y en los medios de comunicación crucificaron porque decían que la señora Santa Aria le hubiesen dado dinero Muchos hablaron de suma, 1.2 millones. Otros decían que fue más. En fin, todo el que quiso sacar sus propias conclusiones la sacó, acusando a la señora Santa de haber recibido dinero para poder no presentar acusación en contra de Alexis Villalona. Nosotros en este espacio vimos como muy positivo que la señora Santa no se abocara a un proceso de, de traumático como son los procesos penales y demás ante la justicia. Yo decía que la señora Santa, tal vez las condiciones económicas que tenía no eran la mejor para iniciar un proceso penal en contra del señor Alexi Villalona. Yo veía como positivo cualquier tipo de acuerdo que se llevara a cabo de mano de la señora Santa Aria. Yo lo veía y lo reiteré aquí en este espacio. Muchos en las redes sociales me atacaron, vi mensajes negativos diciendo que eso no era posible, que la dignidad y todo eso, entonces yo simplemente me mantuve callado porque yo entendía que la señora Santa no podía meterse a un proceso penal. Primero, lo que significa esto como trauma, tener que ir a audiencia en audiencia, esperar los reenvíos, las apelaciones y demás. Y yo decía, ante el hecho que ocurrió con la señora Santa, económicamente ya podía ser indemnizada. Yo lo dije aquí. Personas en contra de mi posición. En el día de ayer, la señora Santa Arias, según ella informa, en su estado de WhatsApp, ella colocó un video donde ella presentaba un pequeño negocio que ella tiene y ella le daba las gracias al equipo de Promipyme y al presidente Luis Abinader por ser tomada en cuenta para recibir un préstamo de mano del programa de, de crédito de la micro y pequeña empresa Promipyme. Esta situación ha levantado que en el día de ayer y en el día de hoy diferentes medios de comunicación han estado visitando a la señora Santa Aria para que ella diga si fue el dinero que le dio el abusador de bani o fue el préstamo real. La señora Santa ha mostrado su indignación por las acciones que están llevando a cabo a algunos medios de comunicación, por supuesto los medios en el derecho de buscar la noticia. Ella entiende que no. Y en el día de hoy la señora Santa sorprende a muchos de nosotros cuando ella le dice a un periodista, mi amigo Roberto Brito de Telesistema, al cual agradecemos podernos facilitar este video, donde la señora Santa dice, si quieren una entrevista conmigo me tienen que pagar. Ya yo para entrevistas entrevista, como dicen que yo cojo, ahora es que yo quiero que vengan a traerme dinero. Porque ahora sí voy a coger dinero. Cada quien quiere una entrevista que me traiga cinco mil. Que con eso yo me ayudo para sacar mi... Por lo menos cinco mil pesos por entrevista tienen que darme para yo poderle permitir a ustedes recibir mis informaciones. Muchas personas han visto esto como negativo y dicen que la señora Santa no puede hacer eso. Pero la señora Santa lo explica de manera muy puntual. Señores... Si yo intento hacer con mi vida lo que quiera y como quiera, dicen, y me acusan, entonces paguenme para recibir información. Dice ella que mientras muchos la critican y la acaban, ella está muy feliz trabajando y produciendo en su pequeño negocio. Señores, esa es la realidad de nuestro pueblo. Hay situaciones que se dan que pueden convertirse luego de un hecho negativo en un hecho positivo para usted en su vida. Hoy la señora Santa dice que para dar una entrevista tienen que pagarle para que ustedes vean cómo ha cambiado el panorama para la señora Santa Aria. Luego del hecho que el abusador de Baní le propinó algunas bofetadas, pero ella ha sabido aprovechar esta situación para echar adelante que es lo más importante. Claro que sí.